El mensaje de Intel para los proveedores de tecnología relacionado con la virtualización es... Estar atentos a las nuevas tecnologías que estamos desarrollando, muy novedosas en cuanto a la facilidad con la que podemos controlar la seguridad de nuestros usuarios, oportunidades de ofrecer servicios más seguros y más eficientes, y oportunidades de ahorro en cuanto a la infraestructura que podemos proveer a nuestros posibles clientes. Es un momento en el que la revolución tecnológica es cada vez más rápida, estar formados en lo que viene nos va a permitir ofrecer servicios diferenciales apoyados en lo que vamos desarrollando. Así que es un momento de oportunidad.